Tomé la decisión, otra decisión, lanzarme al Consejo de Bello. Desde allí quiero luchar por todos, por todos ustedes. Como concejala de Bello lo haré porque ustedes y yo seremos capaces. Esta soy yo, una mujer emprendedora, una mujer capaz. Por eso quiero ser la mujer inspiradora para todas las mujeres bellanitas, a que seamos esas, esas mujeres, esas madres cabeza de familia, que ayudemos a que no se desintegren las familias, a que las familias cada día sean más unidas, porque es allí donde se tejen los principios y los valores, principios y valores que nos hacen tanta falta para que las familias no se acaben. Es una mujer luchadora, es una mujer que le gusta alcanzar sus sueños, es una mujer estudiosa, es una mujer colaboradora, le gusta colaborarle a la comunidad. La Diela es una mujer emprendedora, luchadora, trabajadora, capaz de hacerlo todo, ayudar a la ciudad vellanita. Mi vida ha transcurrido en el barrio del Congolo y allí aún vivo. Como mujer creyente y llena de principios, y enfocada siempre a conseguir mis propósitos, mis metas, he alcanzado llegar a donde estoy. Mi primaria la hice en la Escuela Andrés Bello, mi secundaria la hice en el Marco Fidel Suárez y luego pasé al Fernando Vélez. Luego hice una carrera de Comercio Internacional y ahora soy estudiante de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, acá en Bello. Y como una mujer llena de valores y principios, Quiero invitarlos a que sigamos en esa lucha para aportar algo, para que sea ese granito de arena y siempre en beneficio de la comunidad de Llanita. Hola, soy Jason Santa y como amigo personal de Adiela, pienso que es la mejor opción para el Consejo de Bello. ¿Por qué? Porque Adiela es una mujer trabajadora, echada para adelante, es una mujer que le encantan los animales, que de verdad quiere a Bello, que de verdad quiere sacar a Bello adelante. Por eso es la mejor opción, para que ustedes en su casa también la apoyen, con su voto, créanme que es la mejor opción para que Bello tenga de verdad un cambio, para que Bello verdaderamente salga adelante, para que se acabe la corrupción, para que con decencia y legalidad podamos generar y construir un mejor futuro para todos sus hijos, para toda la población bellanita. Por eso pienso que Adiela es la mejor opción para el Consejo de Bello. Yo decidí ser concejala porque estoy convencida que desde allí, podré gestionar con más facilidad todos los proyectos que tengan que ver con la niñez, con la educación superior, la familia, el medio ambiente y el maltrato animal. Es mi proyecto, compuesto de esos cinco principios que quiero defender. Es por eso que te invito a que me acompañes con tu voto, con mi fórmula, a Diela María Carmona Cerna, tarjetón número 5 de la ASI, y con el candidato Doctor Germán Rodríguez Cerna a la Alcaldía de Bello. Yo sé que entre todos podemos renovar a Bello, porque la RPB como Renovación Política bellanita lo va a lograr. Espero tu apoyo.